Hola, ¿qué tal Flora? ¿Cómo estás? Gusto en, en escucharte, sobre todo allá del ejercicio que están haciendo en, este, en Saltillo, efectivamente, una ciudad ya muy grande, ¿no? Y con un movimiento cultural interesante que está empezando a surgir, ¿no? Y esta cuestión de la identidad, de la fuerte identidad de la región con caras de de ser este, su propio estado de la laguna, ojalá y un día lo logren porque la verdad es que sí tienen elementos muy característicos una amalgama muy interesante pero bueno en lo que son peras o son manzanas eh, voy a comentarte sobre tu, tu trabajo, yo creo que eh, clarísimo no ahí, ahí pasas bastantes elementos y ya tienes el ejercicio realizado, lo que hay que hacer es, es ponerse a escribir yo nada más haría unas modificaciones a, a la estructura que tú estás planteando, un poco para darle más coherencia al, al, al, al informe que, que quieres eh, proporcionar. Este, eh, yo pondría... Bueno, hay que escribir en la, en la introducción, ¿no? Donde expliques... este de manera general, muy general la importancia del voluntariado ¿no? en, las, en, en las acciones culturales y que también llegues sobre la importancia del voluntariado en, la, este, en, en el caso de este museo ¿no? de, de manera muy general y, y digas pues eh, también de manera muy general con la propuesta o la apuesta que que hiciste en términos del programa y una breve descripción del, del, de, este, del de cada uno de los capítulos. Si te fijas, la introducción es como un abrir boca, no o sea, esto es el problema, te doy un cachito de aquí, un cachito de acá, un cachito de acá, y eso es lo que vas a ver. Eh, y está organizada la información a partir de este capítulo. Es, como su nombre lo indica, una introducción al documento. Eh, el capítulo, yo, yo te propondría hacer al revés El capitulado Igual habrá que ver con tu director o directora de tesis Empezar más bien con la contextualización eh, Dado que va, vas a presentar no una tesis Sino más bien este, un trabajo recepcional Basado en una práctica profesional eh, Hay que dar evidencia primero desde dónde estás parada ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde se trabajó? En este caso... El capítulo 1 tendría que estar... Enfocado a la caracterización... Del museo... ¡Ojo! No de... De... De, de, de, este, de, de Torreón... Sino del museo... Porque ese es nuestro objeto... Y dentro del, de este capítulo 1... Pues varios elementos... ¿no? A lo mejor eh, un primero... Donde haga así una contextualización... Este, geográfica histórica en general de Torreón, pero pequeña, ¿no? Te avites la la, la, la, monografía municipal, que no pases de más de dos o tres cuartillas, porque la idea es darle un contexto a, a quien te lee, pero no esta visión, este, que es de, de, de enciclopedia monográfica del municipio, ¿no? Nos, es, se, tendemos mucho a oír eso, la, la, caer a la tentación de explicar eh, a detalle, en este caso no, no más nos sirve de contextualización, no no de, de, de exposición enciclopédica del municipio. Entonces, una vez que haces esa contextualización, bajas a la contextualización, pero ahora del museo, una contextualización histórica, cómo surge, este cuáles son sus propósitos, eh, cuál es su importancia, cómo se ha venido generando... Eh. y finalmente sobre los servicios que otorga las colecciones y cómo está organizado eh, el, el museo. este Después viene el capítulo 2 que ya es la parte conceptual. Si te fijas primero damos al contexto y sobre el contexto ahora sí vemos los elementos conceptuales que darían forma a ese contexto hacia, yendo hacia, hacia el programa que tú quieres proponer o más bien mostrar. Este capítulo 2 de, de, de conceptualización tiene que tener un binomio entre los conceptos entre, perdón, entre la conceptualización de los espacios culturales y el voluntariado. Tiene que estar amalgamado. Entonces, te propongo que este capítulo 2 podría dividirse en tres partes. Uno, una conceptualización sobre los espacios culturales ¿Qué son los espacios culturales? Este, eh, ¿Cuáles son los tipos de espacios? Entre ellos, el caer al museo Explicar qué es un museo ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus formas de organización? Etcétera eh, Después vendría dentro de ese capítulo 2 Un 2.2 por decirlo de alguna manera eh, ¿Qué son los servicios culturales? ¿no? ¿En qué consisten? Este, ¿Qué área es la responsable? Etcétera, etcétera y caeríamos entonces con un 2.3 relacionado con el voluntariado, que es el voluntariado en términos generales y en específicos el voluntariado eh, cultural, cuáles son las conceptualizaciones, cuáles son las visiones del voluntariado y con cuál te quedas tú con respecto a tu ejercicio de intervención. Un capítulo 3, donde hables ya del programa de voluntariado, cuál ha sido el diseño, cómo lo pensaste, cómo está estructurado, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las estrategias, etc. ¿no? Ya es desmenuzado, viene modelando cómo, cómo, eh, cuáles son las características y cómo está organizado. Un capítulo 4, donde nos hables de los resultados, de implementación y resultados, donde digas... ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo no hiciste? ¿Qué resultados tuvieron? ¿Y qué aportación tuvo este programa a las funciones del... Este, del museo y, y de las acciones que se hicieron? Y... un capítulo 5 donde hablas de las conclusiones, que, ¿cuál es tu conclusión con respecto a esto? Un poco a manera de, de, de sintetizar la información que has venido generando pero con vías a decirle a otro gestor cultural decirle, mira, este, si tú quieres implementar un programa este, de voluntariado mínimo tienes que tener esas características, estas formas ya es como sacarle la, la, la, este, la esencia de toda, toda la experiencia para crear eh, como los elementos básicos que habría que considerar en cualquier tipo de programa de, de voluntariado eh, creo que eso sería todo eh, en cuanto a cómo se podría organizar para el caso del coloquio, yo creo que, de entrada la introducción, este, y dos capitulados, tú dime con cuál entramos, si es el capítulo 1, el 2, o el 2 o el 3, o el 3 y el 4, tú di, eh, a partir de la información que tengas, la idea en este seminario, es que tengas chance de organizar, de ponerte a escribir, de darle un sentido de obra. Porque en todos los la, todo laboratorios has creado un pedacito aquí, otro pedacito aquí, otro pedacito. Ahora vamos a armarlo como una obra. Y esto va a implicar este, esta organización. ¿Tú ¿Con cuáles dos capítulos vas a entrar? Y adelante. Y en los otros capitulados, hacer una, una breve reseña de lo que va a tratar. Suponiendo... Si tú te vas a centrar solamente, eh, por decirlo así, en el 3 y el 4, o el 2 y el 3, de decir, bueno, este reporte, este avance, se va a centrar en esos capitulados. El capítulo 1 va a tratar de esto, esto y esto, en una cuartilla, tratar de dar una, una, una, un esbozo a lo que va a hacer. Y ya los capitulados que vas a presentar completitos, como si fueran ya este, la versión borrador del documento, para precisamente empezar a trabajar sobre ello. Y bueno, eso es lo que podrías presentar en el coloquio. Igual, si hay alguna duda o algún comentario, queja, sugerencia, trauma lo que sea, pues bueno, pues o sea, ahí ya me, me puedes escribir o comentar en el foro como tú desees y este, con mucho gusto le damos a ellos ¿sale? Bueno, pues, muchas gracias. Que estés bien.